¿Va a facilitar su identificación, caballero? Sí, sí. Hubo una protesta de unos jóvenes, creo que eran de jóvenes comunistas, en una inmobiliaria. A Ocha acudió a grabarlo, apareció la policía municipal y cuando estaba actuando pues le dieron orden al, al, al cámara Íñigo de que dejase de grabar y a partir de ahí le anunciaron que lo iban a sancionar. La sorpresa vino que cuando llegó el expediente para presentar alegaciones nos dimos cuenta que el policía, la gente que firmaba el expediente, pues había falseado los hechos, incluyendo pues, que, había utilizado, que se había utilizado violencia, se había tapado la cara, que se había utilizado a menores o, bueno, y luego eh, atribuyendo frases y expresiones eh, graves al... A, ...a Íñigo con la intención pues de, de que le cayese la sanción... ...y que esta fuese más grande... ...se presentaron alegaciones... ...por lo que el, el agente en cuestión... ...tuvo la oportunidad de rectificar y decir pues aclarar algún término... ...en ningún caso lo hizo, se ratificó absolutamente en todo... ...a partir de ahí el ayuntamiento pues propuso una sanción... Eh, grave para... Eh, para Ocha... Íñigo tenía pues en la cámara... Eh, ...mantuvo por así decirlo grabando el, el sonido... ...por lo tanto hemos podido demostrar... ...que lo que decía la gente... ...era una falsificación de los hechos... ...a partir de presentar ese vídeo... ...pues el ayuntamiento con un informe... De, ...retiró la sanción... Eh, ...nosotros al presentar el, el vídeo... ...también lo que se solicitaba... ...era que se abriese una investigación... ...porque había un delito... ...y por supuesto pues la seguridad ciudadana... ...tiene la obligación de perseguir los delitos... ...y el expediente ha sido archivado... ...sin notificarlo ha sido archivado... ...o sea te quito la multa pero no hago nada más... ...con el tema de las sanciones administrativas, los agentes de policía, de cualquier policía, tienen eh, un privilegio, que es que lo que ellos dicen tiene una presunción de veracidad. Entonces tú tienes que demostrar que lo que dicen ellos no es cierto, cosa que pues, es muchas veces casi imposible. En este caso nosotros hemos demostrado que hay un agente que falsea la documentación, el ayuntamiento no ha hecho nada, entonces se ha decidido presentarlo eh, al juzgado. Sí, es algo bastante habitual, ¿no? Parece que no les gusta que el trabajo que hacemos, ¿no? El, el contar qué es lo que hacen pues, las policías, los policías en los diversos operativos. La ley Mordaza se hizo con la intención de impedir el, la, la labor informativa. Lo, lo que pasa es que, bueno, pues a nosotros nos la aplican con más asiduidad. El año pasado me cayeron dos leyes Mordaza, ¿no? Por hacer mi trabajo. Preocupación, sobre todo a la hora de hacer mi trabajo y a la hora de andar por la calle. Porque, claro, él sabe perfectamente quién soy, dónde vivo, yo él no sé ni quién es. O sea, hay un número por ahí, pero no sé, estaba con mascarilla, ¿no? ni, ni, o sea, ni lo reconozco. ¿Eh? Entonces, claro, tengo miedo de que, por ejemplo, al hacer mi trabajo, pues me pueda suponer que vayan a poner más denuncias, que vayan a dedicarse a impedir hacer mi trabajo, o que ya rebasen esa línea y puedan llegar a, a otros hasta no sé dónde, ¿no? Volvemos a reivindicar eh, nuestro derecho a ejercer eh, nuestra labor informativa sin ningún tipo de presión eh, ni, eh, ni persecución y menos aún por parte, por parte de quienes dicen defender eh, o quien deben de velar por nuestros derechos. Y creemos también que es una buena ocasión para exigir la derogación de la ley, de la ley Mordaza en cuanto que supone una merma de, de los derechos de, de la ciudadanía a la libre expresión y también de nuestro derecho a, a informar eh, libremente. Seguiremos dando voz eh, al movimiento popular y asociativo Navarro, a ese movimiento que lucha por una transformación eh, social en, en nuestra tierra y decir que no nos van a callar. Es que recaso. We'll